¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con Pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy vamos a capturar un Pokémon nuevo en la ruta de aquí abajo, justo en esta hierba Espero que sea bueno, aunque tenemos ya un equipazo, o sea, tenemos un verdadero equipo de locos Os lo voy a enseñar porque aquí lo tengo un poquito leveleado Pero como os dais cuenta, no está lo suficientemente leveleado para el gimnasio Así que, lo que vamos a hacer es lo siguiente... He leveleado a Freddy, he leveleado a Emmanuel, dos Pokémon que creo que serán clave en el gimnasio al 100% Y tenemos también a Darío, Fredo y Fimo que están todos más o menos top El único que está un poco por debajo es señor G, pero no me preocupa mucho porque ahora mismo eh, tenemos un equipazo de locos Y bueno, este por no usarle tampoco pasa nada de momento, ¿vale? De momento Vamos a capturar y vamos a hacer la ruta de arriba, sabéis que hay combate con el rival, hay que ir a por Bill que está en su casa para poder terminar la, el evento de eh, Ciudad Celeste. Vamos a hacer eso primero y si nos diera tiempo, entramos al gimnasio. Cosa que dudo porque hay como 18.590 combates, ¿vale? Así que me pongo los cascos, chavales, y vamos a ello. Vamos a capturar lo primero de todo, o sea, sin más dilación. Ponemos el primero a Fredo, que creo que es el que tiene paralizador. Y let it go, baby, vámonos. Primer Pokémon, chicos, de la ruta número 4. Es un pedazo de... Oh, Wiccans Me mola Wicans, Otro Pokémon de tipo agua ¿Qué está pasando con los Pokémon de tipo agua? No entiendo nada Vale, pues obviamente vamos a paralizarlo Por supuesto o, o no, o no Podemos paralizarlo, o no, según quiera este juego Cuidado con el ácido, eh Cuidado con el ácido, la madre que lo parió Otro paralizador ¿Qué está pasando? ¿Qué está pachando? Conmigo venenoso, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Aguantamos un golpe más, fuera coñas. Eh, voy a paralizarlo por mis huevos. Ahí está, gracias. Gracias, Fredo. Te quiero, hermano. Ya estaba pensando yo que ibas a, a, a fallar otra vez y me iba a cagar el sapito pato y se paraliza, Fredo. Es que eres perfecto, eres un dios. Cuando quieres, cuando quieres, funcionas de puta madre. Vamos a cambiar, obviamente. Eh. Emanuel, vamos con Emanuel. Que por cierto, creo que no ha aprendido ningún ataque. Ahora lo com Ah, sí, sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Sí que ha aprendido, es cierto. Ha aprendido... Eh... ¡Oh! Tiene shed skin No me lo creo No me lo creo Se cura la parálisis Y yo ahí perdiendo el tiempo Ha aprendido golpe cuerpo Vale, le he quitado burbuja o pistola agua ¿No? Pistola agua tenía Pues le he quitado pistola agua Porque teniendo rayo burbuja Y pulpo cañón Como que me daba igual Y golpe cuerpo puede paralizar Que siempre es interesante Así que... Eh... Voy a tirarle pokeball ya Es que no creo que le pueda quitar mucha más vida ¿eh? Pokeball... A ver si se captura No las tengo todas conmigo ¿eh? Vamos a ver ¡Uno! ¡Ay! Va a estar complicado, ¿eh? Lo bueno es que no tiene nada para hacerme, ¿no? Por lo que veo Es que si le hago un ataque lo voy a matar, ¿eh? Yo creo que lo voy a matar Ahí va la Pokeball Vamos, Wiccans No Va a estar complicated A ver, tenemos al señor G Que es tipo siniestro normal Vamos a probar, pero... Eh, me la estoy jugando aquí, ¿eh? Solo por capturar a este... Polución, vale, a ver cuánto me quita Bueno, no mucho ¿Furia? Colmillo venenoso, esto me va a quitar más, seguramente. ¡Eh, je, je! ¡Frena el carro, compitrueno! ¡Frena el carro! Vale, nada, nada, nada. Cambiamos, cambiamos. Volvemos con Emmanuel. Aquí no ha pasado nada. Y tiramos una Pokebolcilla. Vámonos. Eh, Wicans. Tengo más para aburrir. Pero me gustaría capturarte. Uno, dos, tres. ¡Oh, mama! ¡Ahora sí! ¡Claro que sí, hermanos! Vale, oye, no está mal, no está mal. Ahí llevamos al Wicans, que. A ver, para el gimnasio no lo voy a levelear, yo creo, ¿vale? Porque mmm, ya sería chetarse demasiado ¿Y quieres por un mote? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Eh, cambiamos al Random Name Generator ¡Vámonos! ¡Que elija alguien bueno! ¡Que elija alguien, alguien bueno! ¡Que se lleve este mote! ¡Oh! ¡Moya! Javier Moya, Angarita, enhorabuena con Pitrueno. Te llevas el mote de buccans. ¡Claro que sí! Cambiamos otra vez al gameplay Ahí lo tenemos y Moya, me dijo que le pusiera Moya Por eso lo puse así como entre paréntesis En plan, recuerda que aunque se llame Javier Hay que ponerle Moya Así que ahí lo llevas Buen Pokémon, ¿eh? Buen Pokémon A la caja virus, ¡no! ¡A la caja virus, no! ¡Que se contagie, hermanos! No queremos eso <risa> Vale, a ver qué más os podía haber salido Dime que no está aquí el Luxio Por favor, lo pido el, Bueno, el Luxio, el el Pokémon este ¿Cómo se llama? Vamos a mirar a ver, a ver qué más hay, ¿vale? ¿Cómo que, ¿Cómo que no puedo escapar? Me quedo en San Pito, Pato Vamos a quitar a Fredo ya, porque está jodido. Ahí estamos. Y por favor, que sea algo... que hay algo... Ah, bien, Raxel, bien... Bien. Porque no quería Ratchel, A pesar de ser un legendario el, el tema de Cigarde, yo creo que Ratata pues lo tiene que fastidiar un poco. Así que como que no nos interesa. ¿Escapamos? ¿Algo más? ¡Oh, había un Cravarou! Vale, vale, vale, pero es mejor, es mejor, yo creo, tener eh, a Buikans, ¿eh? Otro tipo de agua que, en caso de que perdamos un tipo de agua, que espero que no pase, pues ahí lo tenemos. Danza pluma, escapamos... Ven, por favor, gracias. Es muy lento, por lo que veo, el Slow... El Slow Tank, obviamente. <ríe> eh, así que, cuidado, ¿vale? Porque eso de que sea tan lento es malo. Ciudad Celeste, chicos... Chicos, se viene Vamos a curar, lo primerísimo, aunque no tengo tampoco mucho daño Pero bueno, algo, algo tenemos Y lo que se viene es combate contra eh, el rival, ¿no? Si no me equivoco eh, eh, Por aquí no es, por aquí no es Aquí a la derecha, aquí para arriba Aquí, justo aquí hay combate contra el rival, si no recuerdo mal Creo que sí Así que, tenemos el equipo bastante guay, me gusta mucho Freddy ha aprendido algo, algo random, ha aprendido algo que, que no me esperaba, porque ha subido al 15, triataque, eso es, triataque, bueno, o sea, no es por stab, puede paralizar y tal, y esas cosas, pero tampoco te creas que me, ¡Bleh! ¡Bleh! teniendo hidropulso, mejor, pero bueno, eh, a ver si lo conseguimos subir al 20 y evoluciona, sería guap, guapérrimo, guapérrimo, Vale, pues vamos con Emmanuel, que es nuestro nuevo fichaje Y... probamos a ver, chicos Se viene combate contra el rival Sabía yo Con la virus, hermano Esto es más difícil de lo que pensabas, eh Pues a mí me va de escándalo He atrapado un montón de fuertes Pokémon A ver qué has atrapado Vámonos, chicos Primer combate contra el rival Primer combate serio contra el rival Vamos a ver qué tiene Cuatro Pokémon Ojo, eh ¡Oh! Pincho... ¡Oh! ¡Qué guapo! La evolución de Pitnapp ¡Qué bonito es! Es muy bonito. A pesar de que sea una combinación súper rara, me encanta. Me encanta. Eh. Wine, Vale, pues no tengo nada de tipo hielo, que sería la clave. Y es tipo tierra volador, así que el tierra nos hace un hijo. Vamos a meter... Tierra volador. Ojito a esto, eh. Voy a seguir, voy a seguir. A ver qué me hace de tipo tierra. Vamos a comprobarlo. Mientras tanto, yo creo que lo mejor es meterle rayo burbuja, vamos a ver ataque arena, vale, vale, vale, no lo falles por favor Emanuel, Emanuel, por tu tatis no lo falles, no lo sabía tío, sabía que lo iba a fallar va, va, va, va, ataque arena, no, no me fastidies no me des la turrita con pitrueno, rayo burbuja, vamos golpea ahí, está nivel 17 eh. poco se habla de la broma ahí está, más de la mitad de la vida, nice y otro rayo burbuja, no lo falles tornado, vale Mientras no me haga disparo lodo o algo de eso En principio, de, de, de locos De locos Hay ray burbuja que no lo falla Y pillo guay Pa' tu casa, hermano Perfecto, perfecto Vale, ¿qué más tiene? Bullwig. Oh, la, la, la, el starter, chicos El starter eh, Tipo planta... Tierra? O planta... Norveneno, no sé no, no sé lo que será eh, Pero planta seguro Y yo con todos los tipos agua Buf, buf Momento de Darío, eh. pero ojo que somos tierra y el planta no es tan poco eficaz como podría ser, ¿eh? Así que mucho, ojo. Adelante, Bullbuck. Por cierto, Darío está a punto de evolucionar, ¿eh? Está puntito a puntito. Picotazo, va, va. Uf, qué poquito, ¿eh? Qué poquito somnífero, no te creo. No te creo. No te creo somnífero. Vale, ¿tenemos algo para curar? Creo que no. Creo que no tenemos nada, ¿eh? Y esto es malo. No. Tengo un revivir de mierda. Ah, por cierto, encontré un trozo de estrella en la cueva que me puse ahí a levelear y encontré esto. Así que, bueno, pues eso que tenemos. Vale, voy a intentar despertarme, pero no me fío un pelo de este Bulbuy, ¿eh? Cuidadito. Tiene drenadoras. ¡Qué hijo de cerdo! ¡Qué hijo de cerdo! Vale, vamos a cambiar, obviamente, porque con las drenadoras y tal, tenemos poco futuro aquí. Voy con Fredo. Tipo planta, lucha, yo creo que podemos hacerle un poco de frente a este bulbo a ver qué tiene Látigo cepa, lo aguantas bien, ¿no, Fredo? Bien, Fredito, bien, Fredito, claro que sí Paralizador, vamos a paralizarlo, ahí está No lo falla como antes, así que perfecto Ahora es, cu Ahora es cuando no hay que fallarlo, contra los combates jodidos Está paralizado <clas> GG por Fredo, chicos, GG eh, eh, Vamos a probar si es tierra, porque no lo sé Con hoja afilada, si es tierra, debería ser neutro, ¿no? Ahí lo llevas, pues no, no es tierra, debe ser veneno, ¿eh? Pero no tiene nada de veneno, así que tampoco estamos mal así ¿Ultrapuño? A ver cuánto le quita el ultrapuño, supongo que más En efecto, un poquito más ¡Polvo veneno! ¡Ah! Y yo diciendo que no tenía nada de veneno, qué cabrón Vale, pues a lo mejor aquí Hay que tener cuidado porque tenemos que llegar al gimnasio Voy a hacer otro ultrapuño A ver, le quita un poco más Y... ¡Se paraliza! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues otro ultrapuño Y pa' tu casa, Bulbuig, ¡perfecto! ¡Nice hermanos! ¡Lo tenemos hecho! ¡Lo tenemos hecho! ¡Habrá un. ¿Habrá un cher? ¿Qué es esto? ¿Habrá un cher? ¡Habrá! ¡Psíquico! Eh. Psíquico, chavales. Habrá un Cher? habrá un cher. ¡Psíquico! Uff. Voy con Fimo, eh, pero no, me... no no tengo. No tengo muy buenos feelings con esto, eh. Tipo psíquico, chavales, que tenemos. ¡Tipos lucha! Abrauncher. ¡Oh! Con, con. con. ¿Cómo se llama? ¡Ah! La, la prevolución de. Del que del que tiene una boca así enorme. ¿Cómo se llama? Es que Auncher, Auncher, cabrón. No me acuerdo el nombre. Mm, Será psíquico agua tú. ¡Uf! qué mal. Lanza caos. Teletransport. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por ese teletransporte que te sirve de mucho con Pitrueno, ahí está, confuso. Vamos a intentar. Estamos fastidiados aquí ¿eh? en este combate Voy a meter a En Manuel, en Manuel aquí puede hacerlo bien Yo creo, en principio sí Agua, agua Agua psíquico Oh, se golpea, tío tenemos Un equipazo, una cantidad de ataques Buenísimos eh, Golpe cuerpo, vamos a ver Se confunde, se golpea otra vez, se golpea otra vez GG, chavales GG, somos los maestros de, de este juego Joder, ahí está Y cao en un golpe, no me has hecho nada, hermano No me has hecho nada Flipad, eh, flipad el pedazo de equipo que tenemos Y Fimo sube al 19 Perfecto Oh, un Ratchel, todavía queda, es verdad que queda otro Que queda otro eh, Pues yo creo que un Fimo Un Ratchel. cuidado, cuidado Ratchel Cuando evolucione que sea un Cigarde ¿eh? En futuros combates, digo Doble patada Ataque rápido, bueno, mmm, va, vale, crítico Crítico, pero no pasa nada Doble patada y un solo golpe Un solo golpe, brutal Fimo es Dios Fimo es incredible, amazing Perfecto, adiós coronavirus Lo siento, te he ganado Y nos llevamos pasta, perfecto Hay que ir a curar, eh, que tenemos uno envenenado, que no se nos olvide Estuve con Billy, y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon Y eso añadió muchas páginas a mi Pokédex Por algo Bill es mundialmente conocido como Pokémoníaco. Esto ya no lo sabemos No nos des el, el, el rollazo, hermano Estoy grabando, ¿no? Todo bien, todo bien, todo bien Y llevamos 12 minutos ya, madre mía En el fondo me das pena Pero bueno, lo digo en serio Siempre vas a trancas y barrancas detrás de mi toma Te doy un regalo ¿Qué me das? ¿El, el, ¿El fame checker? ¿Qué es eso? ¿Para qué es? No me acuerdo, pero no creo que sea importante Vale, vamos a curar En principio llegamos de sobra, ¿no? Cuánto, ¿Cuánto le queda? No me acuerdo 23 ¡Buah! Nos sobra, podemos ir incluso a, a ciudad, no sé Malvalona, que está en Hoy Vale, curamos Joder, otra vez le he dado aquí a, a la ayuda Tengo que quitar ese control, ¿eh? Porque nos fastidia Curamos Ya está hecho Y nos vamos corriendo Explícitamente corriendo Al túnel, Pepita Al túnel, al túnel Al túnel, Pepita Al monte, al, al monte, Pepita pero que... ¡Al puente, vale! ¡Al puente! <ríe> no sé qué está pasando en mi cabeza. Entramos. Ruta 24, chicos. Aquí podemos capturar. Ojito, ¿eh? Porque después de esos combates intentaremos capturar. Eh, vamos con... Espera, espera. Vamos con con Darío a ver si evoluciona. Quiero ver esta evolución. Va a estar guapísima. Vamos allá. A combatir a saco, ¿eh? Puente de pita. a los 5 y gana un fabuloso premio. Vamos allá. Quiero rapidito, ¿eh? Aquí sí que voy a usar el turbo. Caterbug. Picotazo. Y... Chavales, se viene evolución de Darío Witsuit, seguimos Witsuit, picotazo fácil, Kakuni, picotazo fácil Y Spewpot, picotazo fácil, o sea, aquí no tengo dudas, chavales Perfecto, preparaos, preparaos porque se viene Primera evolución de la serie, bueno, segunda, perdón Segunda, porque ya evolucionó nuestro starter Primera de un Pokémon que no fuera el starter, ¿vale? Ahí está, Darío, enhorabuena, compitrueno Que no te pasas por los directos, eh que no te pases, por, perdón, por los estrenos No son directos, estrenos Aprovecho para decir que si queréis podéis seguirme en Twitch Que hoy no, ayer no hice No hice directo, pero hoy Hoy espero que sí Ahí está, Pidgeowine, Pidgeowine, me gusta Vamos a verlo, a ver si han subido Sus estadísticas y esas cosas, pero para el líder De gimnasio, es cremita eh Tierra volador Tiene sand veil, ok, esto no sé si era Lo mismo, y todo igual, vamos a ver los stats Eh, buen, buen ataque ¿eh? Tiene buen ataque físico, me gusta me gusta. Vamos a cambiarlo. Metemos a, a alguno de estos. ¿A Freddy? Vamos con Freddy porque quiero que evolucione también antes del gimnasio. ¡Hola, señorita! ¡Yo soy la segunda en guardia! Vamos allá. ¡Pidnub! Perfecto. Hidropulso. A ver, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque este no es tan fuerte. ¿Veis? ¿Veis que no es tan fuerte? Hay que tener cuidado. ¡Oh, pero lo confunde! Se golpea. Si se golpea ya es que es la perfección. Hoy todos los efectos secundarios se han cumplido, chavales. Increíble. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué va a sacar? ¡Hola, ¡Oh! qué chulo! Timpol, Timpol con, con Odish? Ostras, chulísimo. Ojalá lo pilláramos. También agua, tío. También agua. Vale, pues aquí hay que cambiar. Obviamente. Eh, agua planta. Agua planta. Agua planta. Cuidado con el tipo agua. Vamos con Emmanuel. Emmanuel pulpo cañón. Ahí está. Golpe cuerpo. Ahí lo llevas, golpe cuerpo, ahí lo llevas, perfecto Y Freddy sube el 16, eso es lo que yo quería Bunny Sprout, vale, pues eh, Fredo aquí Fredo aquí, eh, Ultra Puño y perfecto, ya estaría Ok, segundo combate, vamos con el tercero Quiero hacerlos todos antes de que termine el capítulo, eh Aviso, aviso para navegantes, porque quiero capturar Eso sí que no lo voy a dejar para mañana, eh Capturamos en esta ruta, sí o sí A ver, joven Jun, dos Pokémon Un Sandspom, vale, fácil bueno, aquí lo puedo matar Porque debe ser tipo tierra, ¿no? Tierra normal, entiendo Hidropulso Cuidado que está a nivel 14 A ver cuánto le quita Más de la mitad Vale, hueso palo ¡Ah! No lo había pensado Hidropulso Hasta luego ¡Uh! ¡Uh! El infarto Vale, buikans eh, Buikans quiero cambiar Agua, veneno Agua, veneno Emanuel Ahí lo llevas Golpe cuerpo ¿Qué me hace? No sé qué me ha hecho Pero no me importa Lo paraliza lo paraliza, hermanos Perfecto, sube a nivel 17 ¡Oh! ¡Lanzallamas! ¿Quiere aprender lanzallamas? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo, ¿Me lo estás diciendo en serio? No sé si es más especial que físico Pero lanzallamas Es un ataque un ataque de la leche La pregunta es qué quitamos Porque golpe aéreo me gusta Y golpe cuerpo también me gusta Rayo burbuja también me gusta Y pulpo cañón también me gusta Me gustan todos eh, golpe aéreo no puede fallar Y contra tipos planta que nos pueden hacer daño Puede estar bien, a lo mejor tengo que, tengo que quitar Golpe cuerpo, es que 85 de potencia Me gusta mucho, tío Quitamos pulpo cañón ¿Tiene el... Sí, voy a quitar pulpo cañón, tío No, no Pulpo cañón nada, teniendo rayo burbuja Que es el mismo... Ah, fuera pulpo cañón y lanzallamas A ver, nos puede servir para los tipo planta también Igual tenía que haber quitado Golpe es que como no sé si es especial o físico Pues ahí está la duda Vale, continuamos ¡Hola, señorita! ¡Yo soy la cuarta! Vamos allá Dos pokés Giblings ¡Qué envidia me dais! ¡Qué envidia me dais, cabrones! Con Giblings Eléctrico Dragón eh, pff, Vamos con Fimo Aquí no me la quiero jugar Doble patada Yo creo que doble patada Le hace un hijo Le hace un hijo ¡Oh, no, la, no lo mato! ¡No lo mato! Increíble Ciclón Vale Pistola de agua Hasta luego ¿Qué más tienes? Ralteu, qué envidia me das, qué equipazo tiene este tío. Esta tía, perdón. Ralteu, planta. Vamos con Darío, venga, me la juego. Aunque sea planta, me da igual. Picotazo. Ahí está. Bueno, me, me da igual, quiero decir que es neutro, ¿vale? Ahí está. Muerto de un solo golpe, como mola Ralteu, qué puto crack. Es un crack. Vale, pues quedan dos combates y los vamos a hacer, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y la captura también. Hoy va a durar un poco más el capítulo, no me importa. Con el fin de que mañana podamos hacer el gimnasio, ¿vale? Voy a quitar ya a Freddy porque eh, me está molestando casi más que haciendo un favor. Así que vamos para allá. ¡Hola! ¡Yo soy el Quito! ¡Voy a ganarte! Venga, va. Señor Quito, ¿un solo Pokémon? Cotonkey? Joder. Pues eh, vamos a cambiar. Metemos a Darío. Este le matamos de un golpe con inversión. Ya ves tú. Ya ves, truz. Picotazo y hasta luego. Vale, subimos al 19 también. Nice. Me gustaría tenerlos como a nivel 20 para el gimnasio, eh. Tampoco me quiero pasar. 20-21. Pero estamos allá. Igual me he extra-leveleado a lo tonto, eh. Vale, este es el último combate, ¿no? Creo que sí. Ahora me da un fabuloso premio, que es la Pepita. Y me dice lo del Team Rocket, que no queremos ser del Team Rocket. Así que se viene combate, hermanos. Combate contra el Team Rocket. Dos Pokés. Hudwick. ¡Oh, qué bonito es! ¡Qué bonito es Hudwick! Será fuego, ¿no? ¿O será fantasma? Vamos a comprobarlo. Rayo burbuja. A ver si es fuego o es fantasma. Qué bonito. Lidweek con Jut chavales. ¿Cómo mola! ¡Es fuego! ¡Es fuego! Fuego normal o fuego volador. Entonces, puño fuego. No me vas a quitar mucho. Es neutro. Perfecto. Otro rayo burbuja. Y hasta luego. ¡Crack! ¡Qué bonito es! Yo lo quiero. Es. Dios, los quiero todos. Directamente los quiero todos. Mugby. Este, bu... este le vimos. Este le vimos. No quiero cambiar de Pokémon. Le hacemos un eh, la rayo burbuja, porque es psíquico, que no me va a hacer nada. Y fuego, así que perfecto. No es muy eficaz. Rayo burbuja. Y terminamos con una epicida, con unos combates. Tra. Ah, pues no, no lo he matado. Pensaba que iba a matar. Rayo burbuja. Barrera, barrera para tu casa. Adiós. Perfecto. Perfecto. Minuto 20 de vídeo, chicos. Es el momento perfecto para otra captura. Con tu capacidad podrías ser líder del Team Rocket. Piénsatelo, no sé qué. Hasta luego. Chicos, se viene Captura, 3, 2, 1 Primer Pokémon de ruta de la ruta 24 es un Oh, un sweet. Qué mono, pero no mola mucho y Bueno, no está mal, tampoco está mal No nos vamos a quejar Voy a cambiar porque estamos un poco tocados Y hay que aguantarnos vamos con Fredo Aquí podemos tirarle El hoja mágica, me haces basura El paralizador Ahí está, te lo llevas. Paralizado este Witsuit. Y ahora, Pokeball está a nivel 7. No creo que me haga mucho, ¿no? Está paralizado. Tío, es brutal. Es brutal los efectos secundarios como están reventando. Pokeball, vamos allá. Weet sweet Podría haber tocado algo mejor, la verdad. Pero bueno, no me voy a quejar. Uno. Uf, no me puedo quejar porque tenemos un equipazo de locos, ¿eh? Hoja mágica. Pokeball, nos quedan 12. Tenemos que comprar por si acaso. Vamos allá. Witsuit, paralizado. Estás a nivel 7, por favor. 2, 3. Ahí lo llevas. Nice, man. Nice, man. Wet sweet, atrapado. Se le suele confundir con una ciruela. <risa> Cuando se culgaba de los árboles. ¿Quieres poner un mote? Sí, venga, va. Un motecito y terminamos el episodio, chicos. Javier Moya, enhorabuena, tío. Te has llevado un motezaco de locos. Vale, siguiente. Suerte. Este sweet que puede ser clave en un futuro, nunca se sabe. Vamos allá, Steve. Ostras, Steve, te quejaste hace poco de que no tenías mote y aquí lo llevas <risa> Perfecto, <coughs> me muero Steve, enhorabuena, te llevas el mote Zero de un suite que, oye, eh, evoluciona rápido, eso seguro Steve, ahí está Bueno, chicos, pues otro que se va a la caja de los virus No, por favor, no os contagiéis, ¿vale? No os contagiéis Chicos, lo dejamos por aquí, espero que os haya encantado este pedazo de episodio, me ha parecido increíble, me lo he pasado súper bien, muchos combates, todo súper épico, tenemos un equipazo, no puedo estar más contento con vuestro apoyo, con este loque, con todo, de verdad, mil millones de gracias. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Chaos 2, Harlock, dejad un like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana, chao, chao.